Bueno, Diego, te mudaste, qué lindo local, ¿eh? ¿Cómo estás, eh, Gaby? Sí, la verdad que bueno estamos acá en el local nuevo, realmente mucho más cómodo del de lo, local que estamos antes. Y eh, bueno, eh, con un surtido muy amplio en todo lo que es pesca, camping, armería, así que bueno, no tienen más que comunicarse para cualquier duda.